Para, para que la gente cache lo, lo que está hablando Camila es que por ejemplo en ti Dice que a esta weá había más piola pero cuando te escucha a ti como que vi la película y me acordé iban pasando la weá y me iba como sí. que me iba acordando para que cachen los partes en, en, en, en la primera en la, en la segunda película están peleando los dos y el loco le dice tu papá no son nadie sí, esa, esa claro. a la loca ya. Exactamente. Y en la 3, para arreglar la hueá, ¿sí? y darle gran dilocuencia, <coughs> muestran que los papás efectivamente no eran nadie, pero eran hijos hijos, eran de, de Palpetín. Claro. Y a la loca la sacan, ¿sí? para ayudarla, y mueren los locos. Y así arreglaron ese bache. Ese bache, de ese bache que, que a nadie le gustó en la segunda. ¿Sí? porque eso seguramente hicieron mucho focus group, para preguntar a la gente que, que no le había gustado de la otra ¿sí? otro, otro otro otro de esos parches es cuando cuando Luke, cuando Rey toma la espada y la va a tirar al fuego y aparece el, el fantasma de Luke y toma la espada y dice, hey la espada hay que respetarla mucho más ¿por qué? porque en la anterior el loco tomó la espada y la tiró y esa weá no le gustó a nadie ¿Cachai? Esa buena le gustó a pero nadie. Pero es un es de Star Wars. Pero eso, mismo, pero, pero eso mismo, el anterior director quería romper con todo eso. ¿Cachai? De hecho, lo primero que hizo en la ¿Qué? película... ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque el loco quería abrir el, el horizonte. Lo que, hay una frase de, de Kylo Ren, en la segunda, de este director que digo yo, que le dice a Rey, le dice, bueno, olvidémonos todos, matemos todos, los Skywalkers, Palpatine, el imperio, la, la... imperio... Están peleando en la nave Le dicen, bueno, empecemos de cero Porque esa era la intención del director Votar todo para afuera y empezar una nueva franquicia Con nuevos personajes Y también se ve muy representado con el niñito al final Que tiene la fuerza, el niñito de la escoba que, que es un niñito ah, cualquiera es un niñito cualquiera, sí. es un niñito cualquiera Que tiene la fuerza Es un niñito cualquiera que tiene la fuerza Y eso es lo que quería mostrar este weón Que ya, ya no es de Skywalker Ni de Palpatine, ni de, de Obi-Wan Ni de Solos es de, es de que cualquiera puede tener la fuerza ¿Y con qué objeto? Con abrir el universo Y poder vender claro. mucho más cosas ¿Cachai? Porque finalmente, el recordemos todo que el objetivo de Star Wars Es vender o sea Antes de darte una buena película, antes de cualquier cosa Es vender monitos Ese es el, eh, ese es el objetivo de Star Wars sí pero, sí, pero igual la película es mala no, pues no es mala, no, pues, sí. como ente en solo, bueno, como ente solo tiene muchos problemas, muchos graves, pero, pero, Mira, porque, pero una tarde, pasar un una tarde, pasar una tarde bien. Claro, un hueón cual... Sí, pero igual estaba como cuatro pelos más arriba que una película dominguera, pues. Sí, pues. Sí, pues, sí, pues, sí, sí, no, sí, lo... sí, sí, con alta producción y todo el bolón. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Por ejemplo, sí. los bueno es que les gusta estar, guay, las es que más les gusta son las peleas. Y lo que menos hubo. Puta de... la no, pero por ejemplo, el elementos rescatables, la pelea de sable ahí en el agüita, igual estuvo buena. Ahí con el mar, así, está la buena. Pero el problema es que tenía muchos aviones, muchos agujeros de guión para que llegara ahí. Porque un agujero muy grande, muy grande, es porque aparece Kylo Ren ahí. Porque la última vez que lo vimos estaba como en un planeta de séptico y, y se le perdió el rastro está loca. No, no, no no, no, no acuerdo si es el planeta, pero la última vez que, lo, que que se pelearon, ah, fue cuando ella se escapa de su nave, se escapa de su nave y él le revela que es, es la nieta de Palpatine. Eres la nieta ah, de la Palpatine. Ah, en la, claro, sí, la tres. Sorry, la tres. no conté En la tres cuando ella le revela que es nieta de Palpatine, la loca se escapa y se va. Y se va para otro lado, y se va. Y de hecho, en el momento dice, mira, descubrí un acertijo hay que irse para allá. Y se van. Y la loca llega con la espada a la, a, a la antigua estrella de la muerte, entra, eh, logra, o, o, logra tocar este como triángulo culeado que era lo, el, el, la brújula y se da vuelta ah, y sí. está y está el otro loco ahí pum, y se ponen a pelear. Ah, pero ya, pero esa, esa es una habilidad, sí, yo creo que esa weá esa weá es como una habilidad nueva que incorporaron Jedi, es que, no, no porque, en la 2 me ha por salir esta Mire. Parece que desde la prim... Claro porque de, creo que esta huevada de la primera la instalaron. No, no lo puedo ver porque la primera mm. Pero ya en la 2 y en la 3 los locos se comunicaban. Sí, pero pero recuerda okay. que en la 2, en la dos recuerda que el loco no sabía dónde estaba. No sabía. No no en la 3, en esta. Recuerda que el loco no sabía dónde estaba hasta que pelean y la agarra como un collar. Y cuando analizan el collar, ah, sí, casa que está, ya, porque, ya, pero, porque no, no, no, tienen GPS, po, no tienen GPS, no tienen GPS, no sabía, <risa> no podía saber dónde está, la... no podía saber dónde está. Construye una estrella de la muerte, un planeta guleado tiene un Wi-Fi. <risa> yo tengo Wi-Fi, yo que vivo en la Tierra, en una mierda. Imagínate. Pero Oye, no, pero. Eh... Dale. No, pero por ejemplo, ya, es, que, ma, que, que quiero, es que es de verdad es sorprendente lo malo del guión, ¿no sabes? de lo Ronaldo. Bueno. Sí, sí, sí, tengo muchas cosas lo que decir. Pero lo que pasa es que es muy humillante, es muy, es muy penca ponte tú. ¿no? A ver. Partid, es que la película en la primera frase ya la caga. Y, y es muy humillante porque parte la película y parte con esta hueá de letra. Como siempre, po, con la, con la, la, la historia. Para, claro, va, pero... para, para, para, para. Y en la primera frase. Palpatine está vivo. Bueno, es que, no me, es que en las dos películas anteriores no me avisaste y algo súper importante. Igual es un personaje. es, similar, pero es un personaje? personaje pero es el emperador. emperador. Sí, po, Y siempre estuvo manejando todo desde la fuerza y es el hueón más brígido. Y el un se murió, que icónicamente se murió. Y no me explicáis cómo está vivo. Así, me decís, nomás está vivo. Está vivo. Está, estuvo siempre vivo. Y siempre fue el malo, tatán. ¿cachai? como, uh, y ni siquiera me lo explicáis, ni siquiera me lo mostráis, me lo mostráis en una frase. No es lo que pasa de con las de... ¿cachai? Está muy mal, está, es que está muy mal desde el principio. O sea, bueno de verdad es como, es casi como que los locos dijeron, ¿sabéis que ya, weón, dale, vos entregas el guión, dale, hay que entregar la película. No tiene sentido esta weá, pero vos dale, Oye, vos dale. dale Estamos no, no, agastados, weá, que que no le pase, sí, la weá Si, si, si, si, arrase. No con con la weá, hay que pasar, hay que pasar. Eh, hay sí, pasar, sí, hay, hay, hay que pasar. Claro, exactamente, porque de verdad, eh, no explicar que el palpa tiene está vivo es un error de guión muy pero, grande. Muy grande. Tengo una duda, el director de la dos es el weá que hizo Iron Man, ¿cierto? Dirigió Iron Man las dos primeras. No, no, ese es el... La hizo la 3 entonces, no, no, ese No, ese, ese no es tampoco. Tampoco. el de la 2, es de la 12, Ryan el de Johnson, que es un weón que hizo puta no me acuerdo qué película, pero pero no un tiene Crespo? Bueno, no, no, no, no. No, no, tú estás hablando de, de John Favreau y del otro loco, de John Favreau del del guatón, del típico guatón de Marvel, del director, director ¿Qué sale? Director, que sale que, que sale, la sale en torneo Que que es el amigo de, de Iron Man. Es como el guardador palma sí. de Iron Man. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. sí pero ese, ese no tiene nada que ver con Star Wars. No, él, él, ah, él tiene que ver... No, que... no, no, él tiene que ver con la, con la serie de Star Wars. Tienes razón. Y con, Oye, con por un... agua que la había... Yo pensé no, que no, había no, no. hecho una, ¿estás ¿sí seguro? No, no, no, no. La primera la hizo este loco de Lost. El de la serie, ¿cómo se llama? Que re famoso. Ya, ya, no sé cuál es el director, pero... El de JJH, no sé qué. Abrams. JJ Abrams J. J. Abrams, que es de la serie Lost que después ¿Ya? tiene una carrera a él le mandaron hacer la, la, la, la trilogía completa y el loco dijo yo voy a ser director de la 1 y después voy a ser de producto entonces él hizo la 1 la, la segunda la hizo Ryan Johnson y la tercera la hizo le iba a ser el loco de Jurassic Park pero cuando quedó esta pata gigante que digo yo a este lo echaron y la hizo de nuevo JJ eh, J. Abrams ¿Cachai? La tercera, la dos no es mala, que las películas sí, ni una, son malas, ni una lo que no, pasa es que bueno, ver, igual bueno. que yeah, si tú le seguís el hilo, si le seguís el hilo, como que es como, what? sí pues, bueno, el, es, eso es, deja es como, deja es como, qué es lo que te decía yo, que como películas no, independientes también, como películas independientes también las pasáis bien y todo. Pero, pero claro, cuando tratáis de hilar las tres no tienen ni un sentido, no tiene ni un sentido, es muy horrible, o sea, es un fracaso muy grande. ¿Cachai? Y de hecho, yo creo que tienen que haber despedido un gran, un par de gua peces guatones ahí también, porque de verdad hicieron perder mucho capaz. Star Star Wars, ¿sabes o sea, lo que pasa aquí? Es yo, yo creo que ahí, cuando, de que se fue George Lucas, desde eh, la 1 de la, uno de la eh, forma cronológica, ¿hijo de este bueno, hizo la hijo de la 1 a la 3 cronológica? Eh, si por George Lucas, Sipo. por hasta la y él hizo la de la 1 a la 6. ¿Sí? Y de hecho la... De, de, de hecho, la de hecho, la trilogía la del medio que hizo la 1, la 2 y la 3 eh, tuvo poder total. O sea, hizo, hizo lo que quiso con él. Ahí, la, la primera, era director en principiante, entonces no tenía tanto poder. ¿Sí? Y esta última las la compró Disney y, aquí ya, y de aquí ya no, eh, este loco George Lucas nada que ver, nada que ver. El...